El gobierno han vendido al territorio de Shuar y entraron los policías y militares y desalojaron, mandaron nuestro territorio, que es, estamos defendiendo, porque aquí los chinos si entran, todo nos va a acabar. La comunidad de Nankins fue desalojada por la policía ecuatoriana en agosto del 2016. La comunidad está en la provincia de Morona-Santiago, en el sur del Ecuador y forma parte de los 41.000 hectáreas de la cordillera del Cóndor que han sido concesionadas a un consorcio minero chino para la explotación de cobre y oro. Ambientalistas temen un desastre ecológico. Los Shuar, un pueblo indígena ancestral, temen la pérdida de su base de vida. Los Schuar intentaron retomar el terreno, lo que a veces resultó en actos violentos. Cuando murió un policía en diciembre de 2016, el gobierno ecuatoriano declaró el estado de excepción en toda la provincia de Morona-Santiago. Poco después, el ejército desalojó la pequeña comunidad de Tsun, Tsun. Empezaron a entrar los militares por la noche y nosotros teníamos que salir por la noche con todos mis hijos. Nos fuimos de aquí caminando, pero el helicóptero nos seguía a nosotros y andaban bajitos. Nosotros nos escondimos y pasábamos ahí. Y mis hijas estaba embarazada y por ir en la noche se había quedado y se perdió su bebé. Solo en abril del 2017, los inhabitantes se atrevieron a regresar a sus casas en Sun Tzuim. No queríamos la minería gran escala, porque ese, esa comunidad fue de nuestros abuelos. Trabajamos, sembramos, haciendo nuestras costumbres, haciendo caza y pesca, es lo que siempre hemos vivido, haciendo nuestra vida, bailando, danzando, todo. Eso era nuestro buen vivir. Nosotros no vamos a leer eso. Y ni un paso atrás, nosotros estamos defendiendo de nuestro territorio. Nuestro tierra es acá. Mi abuelo nació, yo también nací acá. Mis hijos nacieron, mis hijos van a morir acá. No, tengo, no tenemos terreno donde vivir más. Y por eso nosotros no queremos la minería. Hemos dicho, no la minería.